Hola, buenos días a todos. Vamos a empezar a conectarnos para empezar la clase. Bueno, entonces los voy, a, los voy a empezar a saludar. ¿Cómo están? Buenos días para todos. Mi nombre es Natalia Pino. Yo soy eh, fisioterapeuta especialista en rehabilitación cardíaca y pulmonar de la Fundación Homológica. Eh, buenos días a los que se están conectando. Don Carlos, Don Fernando, Lorena, Alexander. Buenos días. Bueno, les voy a comentar, entonces... Eh, Queremos dar las gracias a la fundación porque nos está permitiendo pues estos espacios para realizar estas actividades, recuerden pues por, por toda la situación en este momento pues está un poco complejo eh, poder continuar con pues con todo como lo veníamos haciendo antes, sin embargo la idea es que podamos eh, continuar haciendo los ejercicios desde la casa y que ustedes se puedan conectar con nosotros, entonces bienvenidos a todos. Eh, les voy a dar algunas recomendaciones para el inicio del ejercicio, entonces esta sesión es enfocada en los pacientes de hipertensión pulmonar. Entonces vamos a seguir algunas recomendaciones, algunas indicaciones para realizar esto. Sin embargo pueden acceder cualquier tipo de pacientes, si tienen alguna duda, alguna inquietud, nos van contando en el chat, están pendientes de ustedes, entonces no duden en preguntarnos. Todas las sesiones que se están haciendo en vivo van a quedar en YouTube para que ustedes las puedan hacer de pronto en algún otro momento del día si lo prefieren. Entonces, dentro de las indicaciones recuerden no tener síntomas que no les permita hacer ejercicio. ¿Cuáles síntomas? Dolor en el pecho, que hayan tenido fiebre, malestar general, diarrea, vómito. Esos síntomas pues lo ideal es que no hiciéramos ejercicio. Si sentimos mareos, si sentimos de pronto mucha debilidad realizando los ejercicios, no lo hacen saber, ahí están pendientes de ustedes y van a descansar. La sesión que vamos a hacer el día de hoy va a ser una sesión continua. Pero si ustedes requieren descanso, lo pueden realizar en cualquier momento. Ideal que para este momento pues ya hubieran desayunado, recuerden que debemos... Eh, Haber desayunado por lo menos dos horas antes de hacer nuestros ejercicios, habernos puesto nuestros inhaladores eh, y pues estar ya preparados. Recuerden también el uso de una ropa adecuada. Entonces, no vamos a hacer ejercicio en tacones o bien abrigados, sino olvidarles que estemos en tenis, que tengamos una ropa apropiada para hacer el ejercicio, sino va a ser un poco más difícil. Los pacientes que utilizan el soporte de oxígeno, que lo utilicen. Lo, como lo han venido haciendo o si utilizan más para hacer ejercicio lo colocan en más según la prescripción pues que tengan cada uno de ustedes bueno entonces eh, recuerden que ahí están pendientes de ustedes, si alguno tiene un síntoma que no le permita seguir no lo hace, saber por favor la idea no es que nos esforcemos hasta que ya no podamos más sino que podamos realizar toda la sesión de ejercicios es importante que ustedes en la casa Hagan los ejercicios, que no nos quedemos quietos porque pues vamos, estamos pasando más tiempo en la casa. También queremos que nos escriban de qué país son, desde dónde nos están viendo, eh, si ya habían hecho ejercicios con nosotros, si eh, pertenecen al programa de rehabilitación pulmonar, para que nosotros también podamos guiarles y estar pendientes de ustedes. Recuerden que vamos a tener más sesiones de ejercicio, entonces se pueden conectar a través de las redes sociales para que los podamos, para que nos puedan ver, ¿listo? Bueno, entonces vamos a comenzar, vamos a comenzar con un calentamiento, entonces les recomiendo porfa a todos que tengamos a la mano una botellita con agua y una silla, para que podamos descansar, que tengamos un espacio donde nos podamos mover, eh, y listo, entonces vamos a ir comenzando. Les recuerdo, mi nombre es Natalia Pino, yo soy eh, fisioterapeuta, soy especialista en rehabilitación cardíaca y pulmonar y pertenezco a la Fundación Neumológica Colombiana, al grupo de rehabilitación pulmonar. Y el día de hoy, pues estos ejercicios que vamos a hacer son enfocados en los pacientes de hipertensión pulmonar. Sin embargo, cualquier otro tipo de pacientes, pues puede realizar los ejercicios sin ningún problema, siempre y cuando... Recuerden tener muy presentes los síntomas que les acabé de nombrar y cualquier cosa nos van escribiendo. Entonces, un saludo muy especial para todos: Don Carlos, Pati Vanegas, Luz Osorio, Amparo desde Bogotá, por aquí vi alguien de Soposandra. Muy bienvenidos a todos, ¿listo? Entonces, vamos a comenzar los ejercicios de hoy. Vamos a comenzar haciendo un calentamiento. Entonces, nos vamos a poner de pie. Recuerden entonces tener una sillita y una botellita con agua, por si necesitamos. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer son unos ejercicios de estiramiento. Siempre antes de iniciar las sesiones nosotros hacemos un calentamiento del cuerpo. No empezamos de una vez a hacer el ejercicio, sino siempre como que nos preparamos para que nuestro cuerpo ya esté apto para realizar los ejercicios. ¿Listo? Entonces vamos a tomar aire. Y nos vamos a inclinar la cabeza hacia un lado. Nos quedamos ahí un momento. Muy bien. Siempre tratando de no forzar el movimiento. Mi movimiento es tranquilo. Suelto. Cambio. Vamos hacia el otro lado. Muy bien. Bien. Ahora voy a llevar mi mentón hacia el pecho, tratando de estirar toda la parte de atrás del cuello. Recuerden que estamos haciendo hasta ahora el calentamiento. Y ya luego seguimos con los otros ejercicios. Vamos a llevar el brazo detrás y lo vamos a empujar, tratando que baje un poco más ese brazo. Muy bien, recuerden no forzar el movimiento, ni que haya dolor, si no lo pueden hacer, muy bien, y cambiamos con el otro brazo, si no lo pueden hacer, eh, pues no importa, pueden hacer el que hicimos anteriormente, de la cabeza inclinada, muy bien, empujamos ahí, sentimos todo el estiramiento en la espalda, Listo, súper. Ahora vamos a cruzar un brazo. Entonces, mire, cruzamos el brazo derecho y con el izquierdo lo que hacemos es empujar y nos vamos a quedar ahí un momento. Muy bien, empujamos. Súper, cambiamos, vamos con el otro brazo, estiramos, sentimos el estiramiento. Si no lo alcanzan a sentir es porque algo no están haciendo bien. Entonces estiran, eso, muy bien. Listo, super. Ahora vamos a entrelazar las manos y las vamos a llevar encima de la cabeza. Y subimos los brazos, estiramos, estiramos el tronco. Nos preparamos para hacer nuestros ejercicios. Recuerden que estamos haciendo el calentamiento inicial. Siempre que vayamos a hacer algún tipo de ejercicio debemos calentarnos. Es Como un carro, debemos prenderlo y calentarlo un rato. Muy bien, soltamos. Vamos a llevar un brazo por encima de la cabeza. Nos quedamos ahí un momento. Muy bien, y vamos cambiando, recuerden no forzar el movimiento, eso, muy bien, mantenemos ahí, y cambiamos, muy bien, entrelazamos otra vez y ahora nos vamos a inclinar un poquito hacia el frente, inclinamos la espalda, nos mantenemos ahí un momento, inclinamos, inclinamos, y subimos despacio. Muy bien. Ahora vamos a llevar las manos a la cintura. Y vamos a hacer círculos con la cintura. Grande lucir Eso. Soltando. Muy bien. Cualquier comentario nos van escribiendo, por favor. Ahí están pendientes de ustedes. Y vamos hacia el otro lado. giramos girados. Vamos, grandes esos círculos, grandes, muy bien, vamos a llevar los brazos acá a los lados y vamos a girar el tronco, solo el tronco se mueve, mi cadera está quieta, entonces yo giro el tronco, muy bien, giro el tronco, giro, tratando de ir con cada vez un poquito más hacia atrás. Yo trato de llevar mis brazos más hacia atrás. Giro. Listo. Muy bien. Vamos a llevar los bracitos hacia atrás. Y miren, subimos y bajamos. No importa que no subamos mucho. Lo importante es que mantengamos estirados los codos. Subimos y bajamos. Muy bien. Sentimos cómo estiramos. Traten de no forzarlo. Bien. Listo, muy bien. Vamos a llevar ahora las piernitas hacia el frente, dando una patada. Eso. Pataditas al frente. Pataditas, pataditas. Listo. Ahora vamos a hacer círculos grandes con la cadera. Moviendo toda la articulación de la cadera. Activando esos músculos para poder empezar los ejercicios. Muy bien. Abrimos. Abrimos. Abrimos. Abrimos. Abrimos la cadera. Ahora vamos hacia el otro lado. Cerramos la cadera. Eso. Si se sienten muy inestables, lo pueden realizar sosteniéndonos de una sillita. Entonces cerramos. Cerramos, cerramos, cerramos, cerramos. Muy bien. Listo. Vamos ahora en diagonal. Cruzamos las piernitas y lanzamos una patada. Cruzamos, cruzamos, cruzamos, cruzamos, muy bien, vamos cruzando. Activamos las piernas y ahora vamos a abrir un poquito las piernas. Abrimos, abrimos y nos inclinamos un poquito hacia abajo, muy bien. A, abriendo, abriendo, abro, abro mis piernas, muy bien, voy a llevar la pierna derecha hacia el frente y voy a sentir cómo mi pierna izquierda atrás se estira y me quedo ahí un momento respirando, muy bien, y voy a cambiar mi pierna izquierda va a doblar y mi pierna derecha va a tras estirar la mantengo ahí muy bien muy bien y listo ahora voy a llevar solo mi pie derecho estirado al frente y vamos a bajar a tratar de tocar la punta del pie si no lo logro no importa acá la rodilla Acá no importa. Lo ideal es que sentamos, que estiramos la pierna, sin forzarlo. Muy bien, nos quedamos ahí. Muy bien, cambiamos de pierna. Llevamos la pierna izquierda estirada. Estirada yo. Vamos a tratar de tocar la punta del pie. Súper, muy bien, estiro ahí, siente el estiramiento y subimos despacio. Voy a doblar ahora solo mi pierna derecha, miren, doblo y me quedo ahí un momento. Me quedo ahí, me quedo ahí y cambio, vamos hacia el otro lado, doblo mi pierna. Y mantengo ahí, sintiendo el estiramiento, muy bien, y cambiamos. Ahora vamos a girar un piecito, si quieren se pueden sostener de la silla, entonces miren, círculos, círculos grandes al pie, grandes, círculos, círculos, y vamos en sentido contrario, giro, Giro, muy bien. Eso, vamos con el otro pie, al frente. Círculos, círculos grandes. Grandes mis círculos. Y cambio, círculos. Muy bien, me puedo sostener de la sillita y voy a llevar puntitas de pie. Puntitas de pies. Muevo mis piernas ahí. Listo. Muy bien. Si quieren, podemos tomar un poquito con agua. Cuéntenme cómo van. Uy, hay varios. Me alegra mucho que estemos todos. Berenice, Sandra, María Fernanda. Listo, muy bien, me alegra que todos estén conectados. Listo, entonces vamos a, a empezar, entonces vamos a hacer unos ejercicios que son unos ejercicios de movilidad articular. ¿Qué significa eso? Que vamos a mover las articulaciones de todo el cuerpo, entonces vamos a mover los brazos, vamos a mover un poco las piernas y luego de eso vamos a hacer unos ejercicios un poquito como para entrenar eh, nuestra parte respiratoria, vamos a hacer un poquito de ejercicios aeróbicos, se llaman esos. Recuerden que si tienen algún síntoma que no les permita seguir, nos van contando. Por ejemplo, Marjorie, que sientes tu corazón a mí, lo ideal es que descanses. Cada uno debe tomar sus periodos de descanso. Entonces, no pueden hacer todos los ejercicios de corrido. Si ustedes requieren y sienten que deben descansar, pues lo pueden hacer sin ningún problema. Entonces, descansan, eh, se recuperan, manejan la respiración y ahí sí se unen con, conmigo a continuar los ejercicios. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a comenzar. Vamos a hacer unos ejercicios, como les decía, para activar todo el cuerpo. Recuerden, durante el movimiento, yo no forzo la respiración, yo no retengo la respiración para poder hacer el ejercicio, no, yo debo siempre respirar. Entonces, yo tomo aire, yo les voy a ir diciendo, yo tomo aire y yo les voy diciendo en qué momento nosotros soltamos el aire, ¿listo? Ideal que no lo sostengan. Porque esto pues va a ser un poco perjudicial y pues probablemente no puedan realizar todos los ejercicios. Entonces hoy vamos a aprender cómo realizar los ejercicios con la respiración. ¿Listo? Muy bien, Alba. Muy bien, Nidia. Entonces vamos a comenzar. Pues vamos a poner de pie otra vez como estábamos Y lo que vamos a hacer es bajar los brazos. Miren. Bajo mis brazos a un lado y al otro. Yo tomo aire y botando el aire, me inclino. Me inclino. Muy bien, me inclino. Me inclino. Recuerden que no fuerzo los movimientos, sino que yo voy botando el aire a medida que hago el ejercicio. Boto el aire. Muy bien, boto el aire, boto el aire, la idea es que tratemos de bajar un poco más, boto el aire, muy bien, yo boto el aire, boto el aire, tomo y voy botando bajo un lado y al otro, no esfuerzo la respiración. Bien, voy bajando a un lado y al otro. Ahora vamos acá. Subimos la pierna y subimos el brazo. Yo tomo aire y voy botando. Tomo y voy botando a medida que subo mi brazo y mi pierna. Voy botando. Muy bien. Voy botando. Muy bien, yo voy botando el aire, voy botando, muy bien, ahora voy a llevar mis piernas hacia atrás, entonces doblo y doblo mis brazos, tomo aire y voy botando atrás, muy bien. Voy botando atrás, doblo mi rodilla y voy botando. Muy bien. Vayan contándome cómo van, si ya van cansados. Esto, muy bien. Recuerden que estos ejercicios nos pueden hacer en la semana, entonces estos videos van a estar en YouTube para que ustedes los puedan realizar. Voy a abrir ahora un poco más mis piernas y doblo hacia un lado y doblo hacia el otro, eso, doblo hacia un lado y dobla hacia el otro, muy bien. Lo ideal es que durante estos días no nos quedemos quietos en la casa, sino que podamos hacer los ejercicios. Muy bien, vamos botando el aire. Recuerden que botan el aire. Yo tomo y voy botando el aire. voto Muy bien, voto Boto. Boto. boto. Voto, voto, voto, super, voto y voto. Ahora voy a hacerlo con mi pierna derecha. Subo, voto y cae Voto, tomo aire y vuelvo tanto. Muy bien. Voy botando el aire. Voy botando el aire. Voy botando el aire. Listo. Muy bien. No forzamos el movimiento, no forzamos la respiración. No lo puedes. Muy bien. Vamos a llevar ahora la piernita hacia un lado. Muy bien. Doblo la pierna. Doblo la pierna. Eso, supe. muy bien, y doblo mis brazos, tomo aire, y cuando hago el movimiento, boto el aire. Muy bien, boto el aire, boto, voy botando, muy bien, voy botando, voy botando, voy botando, voy botando. Voy botando. Ahora voy a girar mi pierna, la cruzo, la cruzo. Tomo. Y cuando hago el movimiento voy botando el aire. como Y voy botando el aire. Muy bien. Tomo. Y voy botando. Muy bien. Sigo. Muy bien. Tomo. Y voy botando. Y voy botando. Vamos ahora a llevar la pierna hacia atrás. Bota atrás. Tomo y boto. Tomo y boto. Bien. Seguimos. Recuerden que el ejercicio es al ritmo de cada uno. Como lo puedan tolerar. Si requieren hacer descanso, lo pueden realizar. Y manejo mi respiración. Manejo mi respiración. Voy a tomar aire. Y boto, llevo mis brazos arriba. Y tomo aire y voto. Tomo aire y voto. Muy bien, vamos a tomar un poco de agua. Vamos a descansar. Miremos cómo vamos todos. Liliana, super. Eh, Ahí nos están preguntando si queda grabado. Sí, todos los videos quedan en YouTube. Entonces los pueden revisar cuando lo crean mejor, muy bien, me alegra que todos estén conectando, que vayamos que vayamos bien haciendo los ejercicios, muy bien, me alegra, listo, entonces recuerden tomar un poquito de agua, descansar, no hacemos todos los ejercicios de corrido, Sino que vamos viendo cómo está nuestro cuerpo, si requiere descansos. Entonces lo vamos a ir haciendo poco a poco. ¿Listo? Listo, vamos a, entonces a continuar. Vamos a llevar nuestra pierna derecha, así, estirada. Al frente, la va un poco a un y la izquierda atrás. Y vamos a mover nuestros brazos, miren. Subimos y bajamos las palmas. Yo tomo aire y voy botando. Tomo aire y voy botando, abro mis brazos, muy bien, tomo aire y voy botando, como aire y voy botando. Vamos a cambiar de pierna, doblo mi pierna izquierda adelante, pierna derecha atrás, Como aire y voy botando, como aire y voy botando. Muy bien, tomo aire y voy botando, nos quedan dos más, voy botando, voy botando. Muy bien, voy a abrir mis piernas, doblo un poquito las rodillas y voy a llevar mis cosas hacia atrás, miren, hago este movimiento con mis codos hacia atrás, tomo aire y boto atrás. Muy bien, tomo y voto. Tomo y voto atrás. Recuerden mis rodillas están dobladas un poco. Tomo y voto. Tomo, voto. Tomo, voto. Nos quedan dos más, vamos, voto. Tomo. Y voy, suelto mis brazos de esta Nuevamente voy a doblar un poquito las rodillas. Y ahora voy a llevar mis brazos. Miren. Adelante y atrás. Tomo aire y voy botando. Tomo aire. Y voy botando. Adelante atrás. Tomo aire. Voy botando con mis brazos. Tomo aire. Voy botando, tomo aire, voy botando, tomo aire, voy botando, tomo aire, voy botando, tomo aire, voy botando, tomo aire y voy botando. Muy bien, los que se sientan muy cansados pueden realizar los ejercicios en la silla, igual como los estamos haciendo, pero los hacemos sentados, ¿listo? Bueno, vamos a hacer otro ejercicio. Dejamos las piernas abiertas como estaban ahorita y cruzamos las manos. Entonces, tomamos aire, subimos los brazos y botando el aire nos flexionamos un poquito. Tomamos aire y botamos. Muy bien. Tomamos, botamos. Tomamos el aire y vamos botando. Muy bien, tomamos el aire, vamos botando, tomamos, vamos botando, tomamos vamos, tomamos, vamos botándolo, tomamos, vamos botándolo, tomamos, botamos, muy bien, y botamos. Ahí vamos a subir el brazo por encima. Eso, pero lo vamos a hacer en movimiento. Tomamos aire y subimos el brazo. Bien, subimos. Tomamos, botamos el aire. Tomamos, botamos el aire. Tomamos, botamos el aire. Tomamos, botamos el aire. Muy bien. Ahí como estamos, vamos a llevar solo los brazos hacia arriba. Tomamos aire, subimos y bajamos. Tomamos aire y vamos a botar. Muy bien. Vamos botando. Botamos. Botamos. Botamos y botamos. Muy bien, vamos a descansar un momento. Si quieren podemos tomar agua. Recuerden todos los síntomas durante el ejercicio. Si sienten mucho ahogo, si sienten mayor cansancio, nos van contando. Lo ideal es que el ejercicio lo puedan descansar, que no lo hagamos sino que puedan descansar según lo que ustedes requieran, ¿listo? Entonces nos van contando, pueden hacer descansos cuando lo crean conveniente, ¿listo? Muy bien, entonces vamos a continuar, vamos a abrir ahora sus brazos un poquito más, entonces miren, tomamos el aire y vamos botando, abrimos, tomamos el aire y vamos botando, abrimos, muy bien. Abrimos, abrimos, abrimos, abrimos, abrimos, abrimos, abrimos, abrimos, abrimos, abrimos, abrimos. Abrimos. Muy bien, nos quedan dos más. Y ya. Muy bien, vamos a, ahí a mover un poquito las piernas, descansamos. Nuevamente abrimos las piernas, pero vamos a llevar ahora los brazos hacia arriba. Entonces miren, doblamos a los hombros y subimos. Doblamos a los hombros, subimos. Entonces, miren, a los hombros y estiramos arriba. Muy bien, y vamos cambiando de pierna. Brazos arriba. Eso. Y vamos cambiando. Vamos cambiando. Y vamos manejando nuestra respiración. Muy bien. Muy bien. Ahora, vamos a abrir nuestro, nuestras piernas otra vez, pero llevamos brazos adelante y atrás. Entonces acá, adelante y atrás adelante y atrás, y voy cambiando, primero la derecha adelante y luego la izquierda, muy bien, primero la derecha y la izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, manejo mi respiración, cuando bajo voy botando el aire, voy botando el aire, muy bien, voy botando, voy botando y vamos a descansar un momentito soltamos los brazos, ¿cómo vamos todos? Marisela, muy bien, Patty Jenny, Jenny ya está cansadita, no importa, tranquila, esa es la idea, que ya estemos cansados, listo, vamos a trabajar un poquito eh, nuevamente nuestras piernas, listo, entonces recuerden ir manejando la respiración, yo hago el ejercicio y voy botando el aire a medida que voy haciendo el movimiento, listo, entonces vamos otra vez, Ahora lo que voy a hacer es abrir mis piernas, abrir mis piernas, eso, muy bien. Abro mis piernas, abro mis piernas y doblo los brazos, eso, como si estuviéramos marchando hacia el lado, muy bien. Voy doblando los brazos y estiro mis piernas, muy bien. Vamos a poner un poquito más de velocidad. Eso. Y ahora entonces cruzamos. Cruzamos y voy doblando mis brazos. Voy cruzando. Manejo mi respiración. Tomo aire y voy botando el aire a medida que estoy haciendo el ejercicio. Voy botando el aire. Muy bien. Si requieren descansar, lo pueden hacer. El aire. Ahora vamos a subir esos brazos. Subo los brazos. Subo los brazos. Subo los brazos. Subo los brazos. Super. Ahora vamos a cruzar, pero hacia atrás. Y llevo mis brazos al frente. Eso. Voy cruzando. Mis brazos hacia atrás. Voy manejando mi respiración. Recuerden es muy bien voy cruzando hacia atrás y vamos a descansar tomamos aire boto el aire subo bajo mis brazos tomo aire y voy botando la tomo aire y voy botando la muy bien, lo tomo, y y bota. Tomo, y voy bota. Vamos ahora, movemos acá las piernas y ponemos la pierna a un lado. Aula. Movemos acá las piernas y vamos a la izquierda. Dos. Muy bien. Marchamos en el puesto. Y a la derecha. Marchamos en el puesto. Y a la izquierda. Marchamos en el puesto. Y voy votando. Muy bien. Marcho en el puesto. Y voy votando. Marcho en el puesto. Y voy votando. Marcho en el puesto. Y voy votando. Marcho, marcho en el puesto. Voy votando. Voy votando. Marcho en el puesto, voto, Marcho en el puesto, voto, Bien, nos queda otra. Marcho en el puesto y voy adelante y atrás. Marcho en el puesto y voy adelante y atrás. Cambio de pierna. Marcho en el puesto y voy cambiando. Adelante Marcho. Y cambio. Y cambio. Bien, voy botando el aire. Marcho. Y voy botando. Recuerden, no, mantengo la respiración. Yo estoy botando el aire. Boto. Bien. Bien. Y adelante y atrás, marcho, tomo aire, voy botando. Tomo aire, voy botando. Tomo aire, ¿cómo vamos? A ver, muy bien, Diana, María Elena, Olga Hernández, están cansados, listo, si quieren podemos eh, descansar un, un poquito, ah bueno acá me están escribiendo, Fanny si quieres descansa un momentico, entonces vamos a hacer unos ejercicios de respiración. Para las que quieran descansar. Entonces, vamos a sentar un momentito en la silla. Tomamos el aire, llevamos nuestros brazos al pecho. Y boto el aire al frente. ¿Sí ven? Tomo aire. Y boto el aire al frente. Muy bien. Tomo aire y boto. Tomo y voy botando. Tomo aire y voy botando y descansamos. Recuerden que la idea de los ejercicios no es que forcemos, sino que lo hagan hasta donde ustedes se sientan mejor. Como nosotros no estamos ahí pendientes de cada uno, pues es lo que el propio cuerpo les diga. Entonces si se sienten ya muy cansados, paran, descansan y siguen. ¿Listo? Laurita quiere seguir. Bueno, ya seguimos. Ahí va que está cansada. Ok. Entonces, los que están muy cansados, vamos a continuar haciendo estos ejercicios de respiración. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer otro que es este. Tomo aire y ahora llevo mis brazos hacia los lados. Muy bien. Tomo aire. Y botando el aire, abro mis brazos. Tomo el aire. Y botando el aire, abro. Muy bien, tomo aire. Y voy botando. Tomo aire. Y voy botando. Muy bien, suelto mis brazos, descanso. Fanny, ¿cómo vas? ¿Estás mejor? Miren ahora, tomo aire y llevo mis brazos hacia los lados, voto. Tomo aire y voto. Tomo aire, voto. Tomo aire, voto. Tomo aire, voto tomo aire, boto, tomo aire y voto Muy bien, descansamos. Listo, vamos a llevar las manos ahora al pecho otra vez. Voy a tomar aire, y boto el aire y los abro. Uno va hacia arriba y otro va hacia el lado. Tomo aire en el centro y voto. En diagonal. Muy bien. Tomo aire y voto. Tomo aire y voto. Tomo aire. Voto. Tomo aire. Voto. Tomo aire, voto. Muy bien. Tomo el aire. Voto arriba. Tomo aire, voto, tomo aire y voto, descansamos. ¿Cómo vamos ahora? Él sí va a tomar agua. Jessica, los otros, los ejercicios que quedan colgados en YouTube. Entonces tú los puedes ver eh, en otro momento. ¿Listo? Pili, muchas gracias, Alba. Nos dice que hasta dónde toleremos. Sí, recuerden que la idea es ir a su propio ritmo, porque yo no los conozco a todos y no sé hasta cuánto lo pueden, digamos, que lograr, les podemos exigir. Entonces toca que ustedes digan, bueno, ya hasta este momento, yo tomo un descanso, ¿listo? Pero a medida que vayan haciendo los ejercicios, pues van pudiendo tolerar un poco más el ejercicio. Listo, vamos a hacer otro ejercicio de respiración. Entonces, miren. Vamos a tomar aire y botando el aire llevamos la pierna y los brazos. Tomo y voto. Tomo y voto. Tomo, voto. Tomo, voto. Tomo, voto. Tomo, voto. Tomo. Y voto. Muy bien, descansamos. Vamos a llevar los brazos acá. Tomamos aire y votamos, abrimos como aire, mis palmas más mirando hacia abajo. Y boto el aire, abro mis brazos. Muy bien, tomo el aire. Y botando el aire, abro mis brazos. Tomo el aire. Y boto el aire abajo. Tomo. Boto. Tomo. Boto. Bajo mis brazos, tomo aire y llevo uno adelante, otro atrás. Voto. Tomo. Voto. Tomo. Voto. Tomo. Voto. Tomo. tomo. Voy botando Muy bien. voto y Muy bien, ¿cómo vamos todos ahora? Estamos cansaditos, listo. No se les olvide hidratarse durante la sesión y realizar los ejercicios a su ritmo, listo. Entonces vamos a tomar un poquito de agua y nos vamos a preparar para hacer los estiramientos finales. Recuerden que siempre al inicio hacemos nuestro calentamiento. Luego hacemos otra fase que es como nuestra fase central, donde hacemos así los ejercicios, toda la fase aeróbica. Y al final siempre debemos hacer estiramientos, porque es como si nos hubiera faltado una parte. Entonces siempre debemos hacer la rutina completa. Yo sé que ya estamos ya muy cansados, pero la idea es que ya dejemos que nuestro cuerpo se vuelva a enfriar y vuelva a retomar a la normalidad. ¿Listo? Vamos a hacer los estiramientos en la silla, para que ustedes vean que también podemos hacer unos estiramientos diferentes. ¿Listo? Entonces, vamos a hacerlos acá en la silla. Entonces, miren, el primer estiramiento es esto, vamos a llevar la pierna ahí al frente, pero miren que a mi pie va mirando hacia mí. Entonces, yo lo empujo, que esté mirando hacia mí, y lo mantengo ahí. Si no lo puedo traccionar, entonces lo pueden hacer, por ejemplo, con una toalla o con un cinturón. Entonces, traccionan ahí. Y nos quedamos más o menos de, 20, de 15 a 20 segundos en el estiramiento. Estiro, estiro, muy bien. Siento el estiramiento en la parte de atrás de mi pierna. Y descanso. Y vamos con la otra. Subo mi pie y lo empujo hacia mí. Y ahí mantengo, mantengo, siento que estira por detrás. Si no estoy sintiendo el estiramiento, entonces debo traccionar un poquito más mi pie. ¿Listo? Y me mantengo ahí. Ok, si lo quieren hacer de pie, los que estemos bien, un poquito mejor, entonces miren. Subimos el piecito y bajamos. Y ahí estamos estirando por detrás. Entonces, también lo podemos hacer de pie. Listo. El siguiente, entonces, vamos a poner la rodilla, el pie encima de la rodilla contraria. Y nos vamos a inclinar un poquito hacia adelante el tronco. Donde va a sentir mi estiramiento? Atrás. Entonces, yo siento ahí mi estiramiento, me quedo de, más o menos de 15, 20, 30 segunditos. Yo mantengo ahí. Muy bien, yo mantengo ahí y cambiamos, doblo y me inclino hacia adelante un poco, me inclino, me inclino y me quedo ahí. Muy bien. Y subimos despacio. También para los estiramientos yo manejo mi respiración. Yo no bajo, mejor dicho, sino que suelto el aire y suelto el aire. Y van a ver que entre más nos relajemos y sueltemos el aire, uno puede bajar un poquito más. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer otro. Entonces, miren, estiramos la pierna enfrente y la vamos a abrir un poco. Vamos a estirar la parte interna del muslo lo mismo, mi pie va mirando hacia mí y yo lo puedo traccionar con una, con una toalla o con una correa y mantengo ahí. Mantengo mi estiramiento, muy bien. Y cierro mi pierna, descanso. Vamos ahora con la pierna izquierda, llevo al frente, abro mi pie Mantengo ahí, mantengo ahí. Bien, mantengo. Y cierro. Muy bien. ¿Cómo vamos? Bien, listo. Vamos a hacer otro, un poco para el strong. Entonces, entrelazo mis manos y me voy a inclinar hacia el frente. Lo mismo, yo no fuerzo. Mantengo ahí, mantengo ahí y vamos a soltar ahora miren lo que vamos a hacer mi mano derecha va a ir a la rodilla izquierda y mi mano izquierda va a ir al soporte de la silla y lo que voy a hacer es girar tracciono para estirar toda mi columna y miro por encima de la silla me quedo ahí me quedo ahí, me quedo ahí siento el estiramiento en la espalda. Cada exhalación, entonces yo trato de ir un poquito más hacia atrás, un poquito más, un poquito más. Y me duele. Muy bien. Vamos nuevamente. Entonces, mano izquierda a mi rodilla derecha. Y mano derecha al soporte de la silla. Y yo giro. Giro, trato de mirar por encima del hombro. Y me quedo ahí respirando. Recuerden, no mantengo la respiración, sino la suelto. La suelto, la suelto. Muy bien, y me devuelvo despacio. Entre las otra vez las manos y vamos a girar hacia un lado. Entonces, giro, giro, giro hacia un lado. Me quedo ahí. Me quedo ahí y cambio hacia el otro lado, me quedo ahí, me quedo ahí, me quedo ahí y suelto. voy a llevar mi brazo derecho acá y lo que voy a hacer es bajar mi mano, miren que mi palma va mirando hacia el frente, mi, mi, mi, mi codo va doblado, flexionado y yo bajo mi mano, bajo mi mano, y me quedo ahí un momento. Empujo, empujo, empujo. Y suelto muy bien. muy bien, vamos con el otro brazo. Lo coloco, mi palma va mirando hacia el frente. Y mi palma baja hacia el piso. Giro mi brazo. Traten de no elevar el hombro, de no girarse. Si no puedo bajarlo, tanto no importa. pero que mi posición sea la mejor me devuelvo, muy bien, ahora vamos otra vez con la derecha, doblo mi codo, mi palma hacia el frente, muy bien, y no vamos a ir hacia el frente, sino vamos a ir ahora hacia atrás, entonces empujo, como si fuera a llevar una bandeja, empujo, empujo, empujo, empujo, empujo, muy bien, muy bien, y va, wow, cambio de brazo, doblo otra vez, y voy a llevar esa hacia atrás, Hacia atrás, siento como estiro el hombro. Muy bien, y solta. Voy a girar mi cabeza ahora hacia un lado. Y me quedo ahí, inclino la cabeza. Inclino, mantengo, mantengo. Y cambio. Vamos hacia el otro lado. Sostengo, sostengo la cabeza, suelto, mentón hacia el pecho, mantengo ahí, mantengo ahí y suelto. Entrelazo mis manos y las voy a llevar al cuello y ahí lo que voy a hacer es llevar mis cosas hacia atrás, empujo hacia atrás, empujo, empujo, empujo. Y suelto. Otra vez. Empujo, yo empujo, empujo. Y suelto. Vamos una última vez. Empujo hacia atrás. Empujo. Y suelto. Muy bien, esos son los estiramientos hasta hoy. Listo. ¿Cómo les fue? Quiero que nos cuenten cómo se sintieron durante la clase, si sintieron alguna mejoría, si eh, encontraron otros nuevos ejercicios que no conocían antes. Nosotros estamos también recibiendo cualquier comentario, porque pues estamos todavía eh, aprendiendo. Entonces, si nos cuenten, si tienen algún comentario frente a las clases. América dice que gracias, que se siente más activa. Muy bien, Heidi. Heidi, tú de qué país nos estás escribiendo. Vale, me alegra que les haya gustado. Entonces recuerden que estas sesiones de ejercicio las vamos a ir haciendo. Ya las hemos venido haciendo, pero entonces para los que son nuevos, todas las estamos subiendo a la página de la Fundación Neumológica. Ahí les estamos avisando. Y las sesiones van a quedar en YouTube. La próxima sesión la tenemos el martes a las 9 de la mañana. Y vamos a hacer unos ejercicios de core. Para los que no saben qué es core, son ejercicios abdominales. Pero no es que entonces yo vaya a ir a ponerlos a hacer abdominales, sino vamos a hacer unos ejercicios adaptados. El core tiene diferentes niveles. Entonces la idea es que podamos aprender desde el nivel más básico, que es, por ejemplo, mantenernos sentados y ahí apretar. Ahí ya estamos haciendo abdominales. Y no necesariamente tenemos que tener una faja que nos genere presión. Sino simplemente el hecho de apretar el estómago, ya eso nos ayuda. Entonces la idea es que aprendamos a hacer también ese tipo de ejercicios. Entonces, eh, bienvenidos a todos. Los esperamos el nueve, a las 9 de la mañana, el martes. ¿Listo? Para hacer esos ejercicios. Sin embargo... Todos eh, los ejercicios quedan en YouTube para que ustedes los puedan seguir. Eh, muchas gracias a todos los que asistieron, de verdad que es un gran apoyo es saber sí que nos están apoyando en este momento. Igual para las de Guatemala. Para... Muy bien, bienvenida. Gracias, María Elena. Ok, súper, me alegra que les haya ido muy bien. Eh, agradecemos entonces nuevamente a la Fundación Homológica por permitirnos estos espacios. Para, pues, también son un provecho para ustedes, pero también para nosotros, porque vemos que realmente, pues, ustedes eh, pueden coger herramientas y pueden también trabajar en la casa. Recuerden que la idea es que no se queden quietos. En todo el día durante la semana, sino que puedan ir haciendo los ejercicios que les hemos ido enseñando. Listo. Muchas gracias a todos los que nos siguieron en la clase de hoy. No alcanzó a leer a todos. Eh, Tatiana, tú me preguntas qué, qué días los estamos realizando. Los estamos realizando el lunes y el viernes, pero los estamos subiendo por las redes sociales. Como el, el lunes es festivo, entonces esta vez vamos el martes. Entonces, para que estén pendientes, los estamos subiendo. Eh, por las por las redes sociales para que estén pendientes. Un saludo a todos los que nos escriben por fuera de Colombia, México, Guatemala. Muy bienvenidos a todos. Bueno, cualquier pregunta recuerden que ahí estamos nosotros para, para contestarles lo que necesiten y que tengan eh, un bonito día. Que les vaya muy bien. Chao, hasta luego.